Hola a todos gente estamos luchando por pues, esta estamos jugando Minecraft Hardcore y pues acá estoy porque se me había olvidado grabar o sea que sí estuve hablando solo durante mucho tiempo pues bueno lo que hice fue un montón de estupideces en lo que estábamos pero ya en noches este será como un mini video y la serie, y pues miren la serie consiste en, la, en el que estoy como un par de días en Minecraft Hardcore, ¿no? O sea, se supone. Ya voy a dejar que que se quede un rato ahí. porque ¿Verdad? Pues... Eh, lo que se trataría... Sería que... Estamos en Minecraft Hardcore y pues si... Me muero, pues ya se elimina el mundo. Y pues estamos en la primera noche. A ver si, y yo quiero ver si podemos durar... Más... De lo, de lo que duró una, la otra vez Porque recuerdo que una vez Intenté durar Y me morí A la verga A la verga ¡Ah! Coño tu madre Coño tu madre Te la verga A la verga Coño, es que no quita mucha vida. No mames, no, no, no. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Corre, no oh, mames, la. Uh, uh, ¡Uh, no no! No, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. ¡No mames, una araña! ¡No me jodas!